Todos los acabeños siempre nos hemos caracterizado de ser solidarios a los que más nos necesitan. Aquí en este día tan importante, en nuestra plaza principal, 6 de agosto, estamos viviendo una fiesta de la solidaridad en su décima versión. El de la solidaridad eh, nace justamente para apoyar lo que son las obras sociales aquí en nuestra parroquia. A través de entonces cuando estaba de párroco padre Enrique Bustamante, esa necesidad junto a Germán Sánchez por supuesto, en una de las reuniones decíamos esto se tiene que institucionalizar, tiene que estar reconocido mediante una ley, una ordenanza y logramos sacar eso de modo que ahora a través de esta ley cada primer domingo de octubre Aquí en Sacaba se, se realiza el Día de la Solidaridad. Gracias a los misioneros laicos vicentinos, cada año se va realizando esto lo que es el Día de la Solidaridad. Eh, nos juntamos todas las obras sociales para preparar un plato y hacer diferentes, eh, hacer rifas y vender algunas cosas extras para recaudar fondo para las obras sociales. Pues este año el fondo va, va a ser recaudado para lo que es la, el programa IMAINAYA y para lo que es el centro penitenciario de aquí de la cárcel de Sacaba, y para el centro médico donde acuden personas de, caso, de escasos recursos para brindarles salud, en medicinas, ayudarles en todo eso lo que necesitan. Que esto es una actividad muy importante en beneficio de todos los niños niñas que necesitan eh, para estos centros que hemos mencionado. que tenemos y seguro que podemos lograr, porque aquí sí hay ganas, hay entusiasmo, hay compromiso, ¿no? Hay, como dice la palabra, hay solidaridad entre todos nosotros.